Sofía Fernández va a empezar a contarnos por qué desde hace horas Mauricio Suárez ya puede considerarse un hombre completamente libre, un hombre completamente inocente, más allá de que la justicia nunca demostró tampoco que fuera efectivamente culpable. Caso piotante Libedinsky, Sofía. Un caso que eh, surgió allá por el 12 de julio del 2006. Eh, pasadas las 19 horas habría ocurrido este hecho en donde al día siguiente nos enteramos toda la provincia conmocionada de este doble crimen del psicólogo y su paciente. Recordarnos por favor qué fue lo que pasó para el que nunca en su vida ha escuchado que es Piotante Libedinsky. Bueno, justamente Piotante estaba allí en su consultorio uh -huh. ubicado en calle Valcarce y Chile junto con Estrella Libedinsky, quien era su paciente. Muchos habló de la relación de ellos, inclusive también una de las hipótesis eran que era que eran amantes. Pues además se encontró material genético de... Exactamente, por eso era de una pilotante. de las hipótesis fuertes sí, de sea, que habían mantenido inclusive una relación sexual horas antes sí. de, del hecho. Y posteriormente lo que, lo que sí se sabe o lo que está en el expediente es que la puerta nunca estuvo forzada. Es decir, que quien ingresó a la vivienda podría haber sido o una persona conocida, o Piotante abrió la puerta y esa persona, el atacante, eh, intentó ingresar, eh, no por la fuerza, sino que, eh, bueno, a lo claro. mejor era una persona conocida de Piotante, ¿no? Eso nunca estuvo del todo claro, pero lo cierto es que después aparece otro personaje, Andrea Troncoso. Andrea Troncoso era... ...la ex pareja de Mauricio Suárez... ...pero en ese momento la actual pareja de Piotante... Uh -huh. ...inclusive a la madrugada... ...le ingresó un papel escrito eh, por puño y letra de ella... Eh, ...por la puerta, por debajo de la puerta... ...del consultorio de Piotante... ...como con la duda de que si estaba todo bien, ¿no? Claro, el, recordemos, hay una famosa carta... ...que se la deja como a las 3 de la mañana... ...según escribe ella, Andrea Troncoso, le dice esta situación no da para más, o, o no entiendo qué pasa, no me contestas. son las 3 de la claro. mañana y vine a verte. Y lo... le aclara que son las 3 de la mañana. Y le aclara que son las 3 de la mañana, lo que para algunos fue sospechoso y, y esbozaron, bueno, ¿será que está queriendo decir, yo vine, yo estaba, se estaba queriendo desligar? Nunca se sabrá si se, fue, se Claro, Ella fue con su pequeño hijo de 3 años quien era hijo de uh -huh. Mauricio Suárez. ¿Por qué entra en esta historia? Bueno, porque se la llama a declarar. ¿Y quién la acompaña, Mauricio Suárez? Claro. Va hasta la Fiscalía, Mauricio Suárez, sin embargo cuando eh, quien llevaba adelante la investigación en ese momento lo llama a, a declarar a Mauricio Suárez, uh -huh. ya era tarde porque se escapa. Se escapó de la provincia. Se escapó de la provincia y nunca más se supo nada de, de él. Y previamente le dijo a un amigo, en teoría, me mandé una cagada. Exactamente, ese amigo dijo a la fiscalía que había dicho eso, sin embargo... Uh -huh. Clase textual, eh, ah, claro. frase textual, nunca se pudo dar con él. Uh -huh. Se lo buscó por todos lados, por Chile, por diferentes provincias. Uh -huh. eh, se intentó dar a través de diferentes vías de contacto y sin embargo nunca tuvieron una respuesta. Vos estás muy acostumbrada porque cubrís estos temas, pero hay gente a la que le llama mucho la atención el funcionamiento de la justicia. Para dar un ejemplo claro, si hoy volviera Mauricio Suárez y dijera yo los maté, ¿no iría preso? No, no porque la causa prescribió... Y además porque hoy la jueza de primera instancia, María eh, Cristina Pietrasanta, archivó la investigación. O sea que ya no se puede hacer claro. absolutamente nada. Que no es una decisión arbitraria de ni de la jueza ni del tribunal ni de nadie, es lo que dispone la justicia. Exactamente. Es que, la causa. es que ya ha pasado un tiempo prescribió la causa. Así que eh, la causa de o la doble, el doble crimen de Piotante Libedinsky quedó impune. Uh -huh. Algo que no debería de pasar dos personas que. ...fueron asesinadas, eh, no van a tener ninguna persona culpable por ese crimen. Eh, si te parece vamos a escuchar al abogado, que es el abogado defensor de Mauricio Suárez. Hay un dato particular, él sostiene que nunca en estos 16 años se comunicó con Mauricio Suárez. Hay quienes dicen que sí y que Mauricio Suárez podría volver en cualquier momento a la provincia de Mendoza. Si lo hace, él puede andar libremente, pero para eso tiene que esperar un mes... Y acá te lo explique el abogado. Nosotros habíamos pedido que se, eh, se pusiera la prescripción de la pena respecto a Mauricio Suárez. Eh, la fiscal había entendido que sí, que también correspondía a lo mismo, eh, porque él ya estaba debidamente identificado que era la, lo que por lo que él nos había negado. La, este mismo pedido de la doctora Ríos también hay un tema procesal que es discutible que es porque la prescripción lleva como eh, consecuencia el sobreseimiento y en este caso no se puede dictar el sobreseimiento de Suárez porque no ha sido formalmente imputado que es lo que exige el código para dictar el sobreseimiento. entonces eh, por eso no había un pedido de sobreseimiento, sino que se dispusiera la prescripción de la causa respecto a su persona bueno la doctora entendió que lo que había que hacer era archivar la causa hay una, una norma del artículo, de, artículo 346 del Código Procesal Penal que dispone que el fiscal cuando no pueda proceder y otras cosas más cuando no encuadren un delito penal ¿no? debe archivar la causa uh -huh. por decreto fundado este archivo de la causa siempre es temporario porque si aparecen nuevas pruebas se puede eh, desarchivar, siempre y cuando no haya, no se haya extinguido la acción penal, en este caso lo archivan y ya no se va a poder desarchivar nunca, pues ya se extinguió la acción penal por prescripción. Y bueno, eso tiene como consecuencia el levantamiento de todas las medidas restrictivas respecto a cualquier persona, en este caso a Mauricio Suárez. Bien. Sofi, entonces, hay una parte de la opinión pública que cree que Mauricio Suárez entró a esa casa y mató a esas dos personas. Hay una parte de la opinión pública que lo cree. Lo cierto es que la justicia nunca logró imputarlo. La fiscalía no. nunca logró imputarlo porque a los tres días él ya no estaba más en Mendoza. Se hizo humo del rastro de los investigadores. Y hoy nos queda esto, esta impunidad para siempre de haya sido él o sea quien sea que lo mató. Exactamente, y algo que decía allí el abogado en, al final es que todo periodo de captura que él tenía a nivel nacional e internacional caducó. Caducó. Por lo tanto, él puede andar libremente uh -huh. sí, sí, sí. solamente si realmente fue, le quedará en su conciencia. ¿sí? Porque nadie puede saber si realmente fue. Claro. Porque las pruebas que se recogieron en aquel entonces, obviamente que si ese caso hubiese sido hoy, Hoy hay otras herramientas, ¿no? Sí, sí, sí. En aquel momento quizás no se tenía todas las herramientas con las cuales hoy se cuenta, sobre todo en la provincia de Mendoza, como por ejemplo el registro de huellas genéticas. Pero cuando se hizo la prueba de ADN con el hijo de eh, Mauricio Suárez, uh -huh. con las muestras que se habían encontrado en, en la vivienda de Piatante, dieron negativo. Y esto también eh, es parte de la especulación dentro de este caso, ¿no?, de o sea, todo lo que se habló. hubo una prueba de ADN que dio negativo a En, la... en comparación con la del hijo. En comparación con la del ¿Con hijo, la del sí, hijo. bueno, pero sabemos que es un sí. indicio importante siempre esa afiliación sí, directa. Sí, pero no, no descartan uh -huh. no, claro. de, que, de que haya sido, de todas formas, eh, Mauricio Suárez. Antes de pasar a más información que trajiste, eh, recordanos esto porque lo, lo trajiste a la memoria con el tema del ADN. Se supo que Estrella Lebedinsky había intentado defenderse, tenía material sí, bajo sus tenía uñas. Tenía material bajo sus uñas y también había una, una mano marcada en una de las paredes, en una cerca de una llave de luz. Sí. Eh, por otro lado, ella recordemos que fue estrangulada, sí. eh, fue atacada por detrás. Con una soga de tender la ropa. Exactamente. Exactamente. Vamos a repasar, para finalizar esta historia, cómo era la relación, ¿no? Hablábamos de muchos nombres y acá tenemos a cada uno de los personajes de esta historia. Flavio Piotante, el psicólogo, Analía estrella Libedinsky, su paciente, que quizás mantenían una relación. Andrea Troncoso, como decíamos, la pareja de ese momento de Flavio Piotante, pero quien era expareja de Mauricio Suárez. Podría ser una de las hipótesis que se deslizaba o en esta investigación que por celos habría ido a atacar Mauricio Suárez a Piotante y que se encontró con Estrella Libedinsky, quien estaba en el en el segundo, eh, o sea, en el primer piso. Claro, porque él estaba, el, el Flavio Piotante estaba en la planta baja y Estrella en, en el la primer par, piso En el primer piso. Y se le encontró. Bueno, son todas especulaciones. Diego Coronel. Diego Coronel fue el testigo clave quien fue el que aportó este dato que vos mencionabas de la frase que le habría dicho Mauricio Suárez. Y un coronel que es eh, funcionario de la Municipalidad de Cruz Actualmente. Se reunió con Suárez, que era su amigo, al menos un, un buen conocido, a cenar en la Arístides, si mal no cenar, recuerdo. Y en, eso, en esa cena, él le desliza esa frase, que en su momento no la tomaron en cuenta y después, a medida que iba pasando los días con respecto a este doble crimen, bueno... La frase tomó fuerza desde otro punto de vista. Claro, claro porque se lo empezó a vincular a Suárez con el crimen, más me mandé una macana, más su desaparición. Todo era Fue de un indicio. De, claro, sí. Era un indicio. Bueno, y finalmente, bueno, acá tenemos eh, más datos de ellos. A psicólogo, 39 años, sí. era docente universitario, trabajaba en el penal de Bolón Surmer, Estrella de Libedinsky, 30 años, tenía era paciente y alumna de Piotante. Bueno... Pero esta causa, lamentablemente, va a quedar en las páginas negras, como bien decías, de la justicia mendocina, en donde no se pudo dar con el atacante o los atacantes, porque siempre también se deslizó que podrían haber participado quizás más de una persona. Claro, eh, pudo ser pero, más de uno. pero algunas pruebas, todo indicaba que había sido Mauricio Suárez, porque el celular había indicado también que había estado cerca de la zona, una de las antenas. Eh, que abandonó su vehículo y que no se supo si se fue a la terminal si se fue sí. hacia Chile o si tomó un avión y se fue a otro lugar la causa se cerró y queda para la historia ahora está la expectativa de saber si aparecerá ahora que sabe que no le puede pasar nada Mauricio Suárez a ver a su hijo aparecer? porque inclusive nunca más vio a su hijo Claro, hoy ¿cuántos años tiene su hijo más o menos? y en ese momento tenía tres años más no, 16, 16 años 19. 19 años gracias Sofía, a completísimo ustedes.